Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial. Ahora vamos a ver cómo iniciar con Fusion 360. En cuanto abren el programa, van a tener esta pantalla. De este lado están sus proyectos, de este lado está la interfase. Si no quieren ver sus proyectos, pueden darle clic a esta cruz y ver toda la interfase. Si los quieren volver a ver, hagan clic en estos nueve puntitos. Muy bien, para empezar hay que crear un nuevo proyecto aquí, New Project y le ponen el nombre del proyecto, puede ser el nombre de ustedes, y listo. Esto que se crea es una carpeta de proyecto. Dentro de esta, al darle doble clic, pueden crear nuevos y más folders. Por ejemplo, Pro... Blablabla... Bla, bla. Eh, Parcial 1... Pueden crear todos... Parical, no Parcial. Exacto, si se equivoca, en botón derecho, Rename, pueden cambiarle el nombre. Aquí pueden crear todas las carpetas que gusten. Y adentro pueden, si ustedes gustan, crear más subcarpetas o directamente los archivos. Ahora voy a cerrar esto. Dentro de la interfaz, para comenzar con sketches, aquí pueden rotar con el scroll del mouse o con el botón click del mouse. Pueden rotar este cubito. Voy a irme a la vista frontal dando click a front. Y voy a empezar a crear un sketch con esta herramienta que dice Create Sketch. Doy clic y me pregunta el programa dónde quieres crearlo. Y tengo la opción de crearlo sobre cualquiera de estos tres planos. Yo lo voy a querer crear sobre el plano front. Doy clic y pico acá front para verme justo frente a este plano. Aquí están todas las opciones para crear un sketch. Puedo con la línea empezar a crear mi sketch. Si ya termino, puedo darle clic Escape o a la palomita verde. Listo, ya puedo empezar a crear más cosas por aquí. Si ya terminé de crear mi sketch, aquí arriba a la derecha le puedo poner Finish Sketch. Con esto ya finalicé y puedo empezar a crear nuevos sketches, por ejemplo, en este plano. Y aquí puedo crear otro sketch. Si ya terminé, le pongo Finish Sketch. Y aquí ya se van acumulando todos mis sketches. Si alguno me estorba, puedo apagarlos desde aquí. Puedo apagar con los poquitos este sketch. Puedo apagar estos o puedo apagar todos. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí. Es que pueden ustedes renombrarlos dándole doble clic. Por ejemplo... nombre o pueden eliminarlos. Si no les gusta cómo quedó, pueden eliminar. En este caso voy a eliminar también este y voy a crear uno nuevo aquí en Front. Si quieren crear un sketch basado en una imagen, pueden insertar un canvas. Aquí si insertar canvas y si lo tienen en las carpetas, lo seleccionan. Si lo tienen en la computadora, insert from my computer. Aquí pueden poner cualquiera. Por ejemplo, voy a poner este. Me dice que seleccione el plano, voy a seleccionar este plano y aquí está mi imagen chiquitita. La puedo hacer grande con este icono de aquí. Lo arrastro para escalarla. Vean cómo se me aparece como espejeada. Puedo rotar aquí o aquí, en este caso lo voy a dejar rotado en este sentido y le doy click OK. Por default viene con una transparencia por si tuvieran ya sketches o sólidos para que los puedan ver. Aquí ya voy a empezar a dibujar unas líneas para trazar lo más parecido que se pueda a este sketch. Voy a empezar primero por líneas rectas. Listo. Voy a crear otra línea por aquí. Y puedo poner redondeos. Aquí voy a buscar la herramienta de redondeos y lo voy a ajustar. Obviamente no va a quedar exacto pero sí, lo más parecido que se puede, ¿no? en el caso de esta, para que quede un redondeo no puedo redondear un punto donde haya tres entonces, puedo redondear esta parte sacar una línea de aquí y mandarla para acá abajo también como aquí hay un redondeo puedo redondear solo esta parte y esta línea la marco hasta acá ¡Listo! aquí ya pueden empezar a detallar líneas por aquí, líneas por acá, etc. hasta que termine y para ver el resultado final pueden con el de aquí apagar el canvas y ver el sketch que hicieron Y con esto es todo para comenzar con Fusion a crear sketches. Le pongo finalizar sketch y listo. Eso es todo.